¿Has leído las maravillosas historias de la Biblia sobre ángeles presentándose a diferentes personajes? Estas historias llenan nuestros corazones de emoción y alegría. ¿Crees que los ángeles de Dios todavía pueden aparecerse a la gente hoy? Vivimos en Tegucigalpa, Honduras. Mis hijos son pequeños y el mayor tiene solo siete años. Como familia, a menudo les contamos a los niños una historia bíblica antes de dormir y oramos con ellos. Esa noche no fue la excepción, así que después del cuento, los acostamos. La habitación de los niños estaba al lado de la nuestra. De repente, en medio de la noche, escuché a mi hijo gritar. Pero no era un grito de miedo, sino un grito de alegría. «Papá, corre». «Aquí está mi ángel». Mi esposo corrió a la habitación de los niños... ...y cuando se acercó vio una luz brillante... ...y su corazón empezó a latir aceleradamente. Luego preguntó... «Hijo, ¿qué te pasa?» «Papá, el ángel está sentado en mi cama». «Mi ángel es precioso», agregó el niño. «¿Qué te dijo tu ángel?» Preguntó mi esposo. «Me dijo que me portase bien...» porque quería que me fuera al cielo con él, contestó mi hijo. Ahora te pregunto, ¿puede un ángel del Señor visitar directamente a un niño y animarlo a seguir por el buen camino? Escucha lo que nos dice el Señor. Miren que no menosprecien a uno de estos pequeños, porque les digo que en el cielo los ángeles de ellos contemplan siempre el rostro de mi Padre Celestial. Mateo 18.10 mi esposo estaba seguro de que vio un ángel y sintió una indescriptible sensación de paz cuando entró en la habitación y vio que la luz brillante desaparecía rápidamente. Hoy, los ángeles de Dios se comunican regularmente con los humanos para entregar mensajes de amor, paz, seguridad y esperanza. Si este video te ha servido de bendición, te invito a que te suscribas a este canal, me regales un like. Y te registres para ser notificado cada vez que publique un nuevo video. Me despido de ti por ahora en oración, rogándole al Padre que tu vida sea bendecida en todo momento.